La primera pregunta es de Teo Marcilla. ¿Por qué tu hermano del medio es tan fachero, León? <risa> Pero... Bachi. Hablamos y tendido de este tema. Es <risa> <risa> eh, Teo, mi hermano, es el del medio y es más fachero. <risa> es el más fachero, no solo eso, se está por recibir de médico. Está, es un buen... Eh, Contendiente. No. ¿Con es, es tu rival. No, no, no rival. para nada. Para ejemplo a seguir? No. no yo, <ríe> digo, yo estoy súper orgulloso de él, eso seguro. Se lo debo seguir encima. Eh, pero no, pegas eh, De hecho, Teo juega conmigo en las partidas de partido de, de fiel. Pregunta a Koroshi cómo la estamos pasando. Estamos bien. bien. Encima, antes de empezar el stream, nos juntamos a cenar y pedimos pizza. Y me tocó pedir a mí pizza y yo no entendí cómo era el plan de pedir pizza y pedí un montón de pizza así que tengo mucha pizza sí. básicamente compró pizza como para seis, seis personas 8 eh, bueno, si quieren venir a comer pizza <risa> Carl Ruprecht Cronen pregunta eh. ¿a quién se le ocurrió lo de las galletitas del Malcavia? Bache <risa> muchas de esas cosas la, la, se le ocurren todas a Bache en realidad, León estaba redormido dormido, yo estaba editando el video hace oh, no tarde me y le grito desde acá, León, decí esto, y mando un audio diciendo eso y después lo puse en el video. No sé si se acuerda, probablemente ni siquiera se acuerda. Yo no me acuerdo de haber grabado esos audios. <risa> Ahí está. Porque yo me voy a dormir temprano y ella se quedó editando el video. Sí, hasta las 4 o 5 de la hasta mañana. Hasta cualquier hora. Y, y me acuerdo que me hablaba pero yo no me acuerdo de ag ag ag ag agarrar el celular y decir... Yeah, <risa> Nacim Santos, anécdotas sobre detrás de cámaras que no hayan salido en los bloopers. ¿Cuándo uh. se equivoca León? ¿Cuántos <risa> suelen tardar en grabar? <risa> Bien, gracias por hacer este tipo de preguntas. Bien, a Ay. ver. En los primeros videos, eh, que, o sea, nuestros videos en promedio duran. 15 minutos más o menos. Máximo. Máximo. Sí, mucho. Claro. Entre 10 y 20 minutos, viste cuando tienen mucha información. Para hacer un video de 15 minutos, creo que nuestro récord fue 4 horas. Sí. No me acuerdo ya qué video era. Sí. Pero fue, fue, fue horrible. Sí. Yo terminé tirada en el peso el cansancio. Sí. <risa> de... Sí, Bache estaba... estaba. En un momento se empezó a reír mucho por un error que había dicho León, al punto que ella estaba apoyada contra la pared y cayó al piso de la risa y después quedó ahí y no se podía levantar. Fue mucho tiempo. Fue sí, mucho tiempo. Eh, era en verano creo, así que encima estábamos muertos de calor porque no podemos prender ventilador ni aire porque se escucha en el micrófono. Y León con la túnica, que también muere de calor. O sea, León sin túnica muere de calor. Con la túnica es peor. Creo que han experimentado eso de la túnica. Yo sí. Uh -huh. sí. Eh, últimamente está mucho mejor. <risa> ahí va, ahí va. <risa> ha aprendido no, no, no, pero... a leer de corrido, a modular. Eso eso fue. O sea, los bloopers que no suelen salir son las los que no consideramos divertidos, los que no, sí. no causan gracia o es él es simplemente trabándose con palabras o los gatos sí. interrumpiendo, pero no aparecen en cámara, así que tampoco sí, tiene, tiene mucho sentido. Sí, sí quiere resaltar para acá. ¿no? Sí, eh, esos son los que no ponemos. Y, no, pero últimamente que tardamos una hora más o menos en grabar. Sí, entre la que, es que hicimos un progreso muy grande en eso. Sí, León hizo un progreso sí, muy, muy grande León. en eso. Eso se, se lo reconocemos. ¿sí? Para cualquier persona que de repente se le ocurra tener un canal de rol y ser grabada, es una habilidad a aprender, estar en cámara. Es. Es. Es raro. Yo al principio, o sea, hacer estupidez y todas esas cosas. frente a mis amigos no tenía ningún problema. Dirigí así toda mi vida, pero de repente pusieron una cámara y ya no sabía qué hacer. Permiso. ¿Qué? Cuando nosotros recién empezamos a grabar, que grabamos con este celular, claro. lo que tenía que hacer yo para que León no se ponga tan nervioso mirando al cosito de la cámara, es poner ese Pikachu ahí. Entonces él miraba al Pikachu en vez de la cámara para no ponerse tan nervioso. Porque Pikachu te, te, te me provocaba una sensación de tranquilidad. Sí. Y en ese momento, en, en los que está aprendiendo a ser grabado, hace cualquier cosa para relajarte. Sí. Conseguí un Pikachu. Sí. sí. Fue, fue divertido eso. Miguel Mojito pregunta si alguna de las 12 pizzas tenía piña. No. En esta casa no se hace eso. Eso dice él, pero yo sí como pizza. No, no, no. Yo, yo, no, yo no me meto en esas energías. <risa> Acá está la grieta. Voy a a... Sol Jovine. Hola, buenas. Hace poco descubrí su canal y vi que son de Rosario. Sí. Mi pregunta es si alguna vez estuvieron en eventos en la ciudad. Pues no puede ser que nunca los haya visto. Jajaja, ja, ja, un beso los amo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya nomás! No. te queremos mucho. Nos invitaron una vez a la Rosario Juega Rol, pero no pudimos asistir. Y, y nos había, creo que nos habían invitado este año, ¿no? Pero lo que solemos hacer es ir a, a la crack. O lo que solíamos hacer es sí, ir a la crack. Sí. También fuimos a. La Plata. Ah, la, la, la plata no queda en Rosario Ah, cierto, perdón está. Lo que también hicimos Es ir a la cultura en juego Es verdad ah, tenemos, eso, videos, tenemos un video eso. El, La cultura en juego, de hecho, dirigí ahí Sí, eh, sí. Con mesas abiertas al público ah, Bueno, ahí la gata acaba de saltar Y está atrás de la computadora Y estamos todos paneando Porque hay vasos con agua también La gata está a, o sea, abajo del monitor, básicamente sí. Esto va para la chica. Perdón, Francisco Alejandro. Esto va para la chica que hace las manualidades. O sea yo. Lo siento que soy nuevo y no me sé los nombres, no pasa nada. ¿Cuál fue tu primer manualidad relacionada al rol? La mía fue una pantalla de cartón de una caja. Esa es una buena pregunta. Sí. Eh, la primer manualidad que hice fue una torre para Warhammer, porque. Eh, Hace tiempo y a lo lejos eh, Jugué Warhammer Quise jugar Warhammer lo, lo cierto es que no tenía con quién jugar Entonces yo me remocioné re haciendo maquetas Creo que las usé una sola vez Había hecho con eh, Un rollo de papel de cocina Que lo, lo corté al medio, lo abrí Le puse pisos, le había puesto dos pisos eh, le hice tablones con palitos de lado, lo había barnizado, el oh. exterior le había puesto, lo había decorado como que eran piedras, le había puesto una escalera colgante hecha con eh, cordel y escarbadientes. Eh, me había quedado bastante linda esa, esa torre, y bueno, quedó en, la, la perdí en un divorcio, digamos. <risa> no. Y sí, bueno, yo no. Oh, yeah yo no era la dueña del juego, eh, cosas que pasan. Ah. Sí, esa fue la, la primera manualidad que hice, siempre, siempre me gustó ¿Y hace hacer. cuánto fue eso? Uf eh, habrá sido ¿Sinatina? en el 2008, 2007, Hasta Está. hace un montón. Wow. Esta, esta quiero que la responda Bachi. Dale. Julio César Ocampo López, ¿cuántos provechitos hace León por video? <risa> <risa> No, no, chicos, no se dan un idea <risa> Y cuando hay que editar, porque él tiene el micrófono acá, los que no nos damos cuenta que el disimulante hace... Pero, pero ya nos damos cuenta, porque él se queda quieto, se queda muy quieto. Se... <risa> <risa> y después mira, así para los... Costados. <risa> mira con cara de culpable, ay, <risa> se dieron cuenta, no se dieron cuenta. No nos da cuenta, siempre ¿Sí? nos damos cuenta. No, infinito. A ver. Pregunta de game. No, lo perdimos. Eh, perdón. ¿Cuál es su clase y raza favorita? No necesariamente tiene que ser una combinación que se complemente. Clase y raza favorita. Ay, no. Es que en mi caso no sé. Bueno, prejuego siempre ya. Ah, que yo no lo sé. No juego mucho, hace mucho tiempo de idea, así que el último personaje que jugué fue un Senior Co paladín y quedé encantada con esa convicción con mi personaje, así que eso me encanta. Y es que todos son buenos. A mí me gustan me gustan las razas exóticas, porque o sea, humanos es como humano, elfo, semiorco, o sea, las básicas están bien, pero como que para mí no tienen tanta onda como jugar con un loxodón o una tortugoide. tiene, ¿tiene un nombre a los tortugoides? Tortugoides. O sea, la raza es tortu Ah, los tortles. O no, tortugas. Sí, sí, bueno. Eh, yo me tiro más por eso. Y clase... Y me gustó el druida, porque yo por lo general... Yo maineo healer. Eh... <risa> Eh, en, en muchos juegos de, de eh, RPG así online, por lo general siempre tengo healer y los druidas me gustan porque son súper versátiles, y se pueden transformar en animal, ya, ya está necesito ir a otro lado, me hago paloma, voy volando claro. o me transformo en rata y los escucho, es, claro. es muy bueno eso, y podéis curar o podéis hacer daño ¿León, vos? Y... Yo creo que respondo bastante seguido a esta pregunta, y siempre le cambio la respuesta. A ver qué decisiones? Porque es lo que me acuerdo que me gusta en el momento, y a, y a veces estoy diciendo... Estoy preparando una aventura y digo, gustaría oh, bueno que haya un explorador acá. Y ese día el explorador es mi casa favorita. Pero siempre, generalmente suele ser bardo, y últimamente estoy muy enganchado con los enanos. Así que va a ser el enano. Claro, entonces este indico grande. Claro. Sí. Sí, sí. O el, el monje borracho. O el monje borracho, ¿eh? Pasa eso. Cuando preparas aventuras te pasas. Capitán F, ¿alguna anécdota de partidas que fueron un caos? Esta para ustedes. Definí caos. Claro, eh, pensaba lo mismo. Que hubo muchas cosas para hacer al mismo tiempo o que fue un desastre que no sabíamos qué hacer. Creo que estuvimos bailados. Sí. Y mira, la, una de las penúltimas partidas que tuvimos, que fue cuando peleamos contra. Eh, los que eran de nuestro mismo nivel. Uh -huh. Eso fue estresante. No sé si fue caótica, pero fue estresante. Eh, estábamos peleando en un puente, había unas gárgolas malignas en los costados que si te acercabas te empezabas a volver loco, eh, empezabas a ver rojo, llegó un punto que mientras más gente mataba, más loco te ponías. Claro. ¡Ah! Es eh... que esa batalla nos llevó toda la sesión. Sí, y sí. Cuando preguntamos por qué, Lilón nos dijo que bueno, estaban jugando con un equipo parecido al nuestro, con casi el mismo tipo de, de personaje y el mismo nivel. Y claro, después de eso cerró todo. Y nosotros éramos level 12, por ahí, 13, 15, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nivel 12? 14. 14. Man, 14, Uf, y 14. Era. Éramos 4 nivel 14 peleando contra 4 nivel 14. Literalmente gasté todo lo que tenía. Literal. Sí, sí, ya. Yo, yo creo que solamente me había reservado dos slots de hechizo, pero era para poder tirar Gil y resurrección en caso de que sea necesario. Pero, ¡ah! Oh. Encima la niebla esa que después te dejaba ciego y no sabías si le estabas pegando a tu amigo o a tu enemigo. Sí, la cosa va muy bien. Sí, sí, ah, o sea, bien y mal Eso estuvo, pero, estuvo muy bien, pero al momento Estuvo muy mal Porque estábamos sufriendo mucho Después, una partida en la que me acuerdo Que tuvieron que, tipo, tenían un montón De cosas en las manos Y, ah, mucha, ah. y mucha responsabilidad Mi papá se la doy hey, okay. <ríe> Fue eh, Ellos tenían que Preparar una caravana para mover todo una, una parte de un pueblo a otro lugar Y no tenían plata para pagarla Ay no, por favor Ay, cierto Y, y me acuerdo yo Verlos, tipo Los personajes de ellos estaban sentados en, en una cocina Y en el resto de la casa estaba el resto del pueblo Que no tenía nada y necesitaba un lugar donde vivir Y muchos de ellos eran huérfanos Que, que agarraron de, de bafanatos Para para llevarlos al otro pueblo Y empezaron la vida. Y, y yo me acuerdo verlos discutir Y bueno, podemos hacer esto y esto y se le iban quemando las opciones a medida que las decían porque nada era suficiente. Nos mandamos al robo, <ríe> los en la plaza. Están desesperados. Pero no y consiguió sí. una moneda Y están desesperados, entonces. Eh, ese, ese día tipo, tuvieron mucho en las manos. Y, y estuvo bueno. estuvo re bueno, ¿sabes? Sí. Al final lograron hacer la caravana, la defendieron durante Ay, el viaje. Sí. Y estuvo todo genial. Para. ¿Esa no fue la misma sesión que fui a revisar a toda la gente que estaba en la casa esta y entre los refugiados había un liche? O ah, sea, ese fue el final de la sesión. Sí. sí, o sea, todo eso junto, sí, chicos, todo eso junto. Estuvo genial. Sí, sí, sí. Que se murió en Dragon. Ahí se murió el Luis Jonathan Arisa Costa. Goncho, tener pregunta. Ah, debe ser ah, el Dragon. Ok, ok. Ok. Goncho tener preguntas para chica linda que edita videos. <risa> ¿Qué recomendar para alguien que apenas iniciara en edición de videos? Ah, leer con acento ruso, perdón, no sé, sea, acento ruso. Goncho ser... Pará, ¿Cómo se no, o eso? Sea. Goncho ser colin ruso no saber por qué. Sí, eso. Tal vez algo así. Falsa. Es una buena pregunta, o sea, yo lo que hice fue aprender de Lu todo lo que me había enseñado y después juntas fuimos buscando videos en YouTube, si manejas el inglés está buenísimo porque hay un montón de youtubers que te explican lo que ellos hacen, qué recomendaciones tienen, las configuraciones de los videos, es lo que más vagancia me da buscar, pero es lo que te va a dar el mejor resultado. Cómo configurás el setting, todo lo del video al principio, eso está muy bueno. Uh -huh. Y después otra cosa que estuvimos haciendo últimamente con Lu fue mirar otros canales y ver qué otras cosas, qué efectos le aplican a los videos. Porque capaz mover a León de cámara, eh, donde, del centro de la cámara, cambia todo. Hace que deje de ser estático, por ejemplo. Uh -huh. Eso también es una muy, buen, una muy buena forma de fijarte cómo puedes editar videos. Sí. Fíjate cómo hacen otros las transiciones, por ejemplo. Eh, nosotros antes no, no hacíamos nada. Después mm -hmm. empecé a ponerle whoosh cada vez que tenemos que hacer un, una transición evidente, digamos. Eh, pero también es encontrar un estilo que a vos te resulte cómodo eh, y algo que te guste a vos. Porque, a fin de cuentas, no importa lo que hagan los demás, tus videos son tuyos. Y mm -hmm. te tienen que gustar a vos y te... Tienes que estar cómodo vos con la edición. No te mates tratando de aprender a usar 10 millones de programas claro, solo porque fulanito los usa. Sí. Eh, Nosotras usamos el Sony Vegas, eh, y ni siquiera la última versión no, del Sony 14. Vegas. Sí, eh, sé que hay otros que usan otros programas mucho más avanzados, mm. como el After Effects, por ejemplo. Algún día aprenderemos a usarlo. De momento tampoco creo que los necesitemos, así que depende también qué, es el qué tipo de video quieras hacer. Pero bueno, hay, hay, de, hay de todo. Mirar tutoriales sirve muchísimo. Sí sí. sí, sí, sí. Esperemos que eso llegue. Bien, Carlos Gutiérrez. Pregunta para las chicas. Si ustedes pudiesen, pudieran ser un PNJ en un pequeño pueblo, ¿qué personajes serían? ¿Trabajarían en la taberna de Leo? ¿Cuáles son sus razas y clases favoritas? Ah, justo eso no respondió. Eso ya lo respondimos. O sea, lo de las clases sí, que ¿dónde trabajaría? Y yo estaría seguramente o vendiendo cosas raras y locas o en una librería o en una biblioteca. Sí, seguro, algo así. chiquitas o sea, chiquitas, sí, es un pueblo, enorme y gigante es una ciudad. Yo, yo sería mercader, estaría comprando basura y revendiéndola por centavos. Un poco de que Claro, sí. <risa> Capitán F, estoy haciendo una serie en mi canal de YouTube que eligió, que eligió, ¿que, que elegí, supongo, Bien. un personaje de serie, si le pongo una clase de D&D, D, depende de sus habilidades, por ejemplo, Steven Universe, ¿me dicen algunos? Ah, ah, sí. ah claro, buena idea. Mm. Bien, o sea, ¿qué clase sería Steven Universe? No, oh, ¿qué otros personajes se podrían hacer eso? O sea, por ejemplo, Steven Universe, ¿qué puede ser? Tal cosa, ¿qué Universe. otro personaje se puede usar? Yo elegiría a todas las princesas de Disney. Pero porque tengo, un, tengo una sana obsesión. Es sana. Quiero <risa> hacer el de que es sana. Con Disney. Eh. Ay, <risa> qué ah, interesante. A mí me encanta Gravity Falls. Ey, también ey, está ey, bueno sí. eso. Sí. Bueno, siguiendo la línea de los grupos de la aventura también podría entrar. De hecho, Sheera. está de rol. Tiene un montón de personajes extraños. Shira y las princesas del universo del poder ¿no? princesas del poder sí, sí. esa y las princesas del poder cada una tiene habilidades muy diferentes muy particulares estaría bueno ver con qué es Glimmer no sí. sé hechicero Bueno, sí no sé más va bon punto <risa> o sea que son es arquero ar... no, Bob es arquero eso no, pero es, es... un no, claro, sí no, él pero... puede ser un fighter bueno, pero perfuma es una druida sí, es una ya... druida se trata de su artífice. Sí. Bueno, ve ahí, tiene un montón. Pregunta para Bachi de Carlos Gutiérrez. ¿Harían un compilado de los mini-eructos de Leora por <risa> <los> de <Joker? risa> Vos <querés> que muera. <risa> <risa> Lo a Bachi. Y hacer un remix. <risa> No. Ay, Ay, ¿Es Carlos Gutiérrez, ¿juego de rol o mesa favorito que no sea de...? Y de... La llamada de Turo. Sin duda. Ay, no, yo. ¿Y juego de mesa? No me acuerdo. Yo iba a decir mansiones de la Locura. Ah, nada, nada. <ríe> Quiero hacer trampa porque está bien la llamada de Turo. ¿no? está re bueno. Sí. Y es básicamente una partida de rol sin DM. La ah, aplicación te hace... De, está muy es buena. Es verdad, verdad. Tenés todas las minis, es hermoso. Apretás botón y hace todo por vos. Sí, te, te tira lo, los encuentros, te dice dónde se mueven los enemigos. Está buenísimo. Qué Sí. Si sí, sí. sí, no fuese pobre, sí, <risa> no, no, fue no lo creería. Oh, oh, oh. Pues la belleza. Eh... Luxon... Luxon da Celus. ¿Quién será él? Sí. ¿Entre sí? Pregunta para Lu, ¿cuál será tu próximo video de manualidad? Y, todas las manualidades de, de, y de todas las manualidades de D y D que hiciste, ¿qué te costó más en realizar? Bien. Hmm. Buena pregunta. Esta es la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Cuál va a ser la siguiente manualidad? No sabemos. <risa> Mira, yo tengo planeado algo, lo que se me complican son los materiales. Eh, no conseguirlos, no comprarlos, sino que los... Hay manualidades que yo, por ejemplo, veo eh, a gente que los hace en Estados Unidos, Canadá, en Europa... Hay un, hay, hay un hombre en, en Inglaterra que hace terrenos... ¡Ay! Son tan hermosos... Pero lo, el acceso a materiales que tienen personas en, en esos países... Y el acceso a materiales que tengo yo es completamente diferente... Y no me gusta hacer un video en los que le digo, bueno, chicos gasten el sueldo del mes en comprar materiales para hacer esto. Yo prefiero hacer algo que sea fácil, que sea casero, que lo puedas hacer con cualquier cosa que tengas en tu casa, con materiales reciclados. No quiero mandarlos a comprar cosas. Entonces, encontrar algo que sea un equilibrio entre algo que esté bueno de hacer y algo que sea barato de hacer o que sea fácil de hacer, es complejo. Pero estoy buscando, estoy haciendo experimentos con distintos materiales que tengo en casa. Hasta ahora ninguno ha funcionado como yo quiero que funcione. Pero apenas algo sirva y algo quede bien, voy a hacer otro video. Yo quiero agregar algo acá. Luciana está desesperada por hacer dados. Gracias, porque yo estaba con... Luciana quiere hacer dados hace un montón. Y estamos re de acuerdo en que haga dados. El problema es que... Acá no solo los ingredientes son caros, sino que los materiales para de construcción son carísimos. Necesitan una olla de presión. Así que bueno. Sí. sí, no es una olla de presión, es una olla presurizadora. Es, <risa> Más caro todavía. Sí. <risa> eh, una olla de presión sale 600 pesos, una olla presurizadora sale 17 mil. Ya averigüé. Iba a decir eso. Ah, sí. De nuevo, justo en la pobreza. Justo. Carlos Gutiérrez, pregunta para los tres. Oh, ¿Tangananica o tangananá? ¿Por qué? ¡Wow! No vamos a responder esto. No queremos meternos en asuntos políticos. Es muy difícil. Pero aguante 31 minutos. Aguante 31 <ríe> minutos. Yo no entendí la pregunta. Hay un programa de, de, que se llama 31 minutos que era con marionetas. Y había una canción que era tangananá y tangananá. No importa. Hombre. Después te lo muestro. Está buenísimo el programa. Es. Mi muñeca me habló. <ríe> me dijo cosas. No, no, importa, no importa, no importa. <risa> Hay mucho material. Pero el no mío. podemos tomar una decisión al respecto <risa> claro, de No nos podemos no. poner en partido. La, la... Vas a descubrir 31 minutos, de miedo Francisco Alejandro dice que Tangana es superior. ¡Wow! ¡No! ¡Fuerdas de declaraciones! ¡No Jason, Adria, Pereira, Alvarado. ¿Me podrían dar algún consejo para iniciar una comunidad que le guste de, y de en mi ciudad? Saludos de Trujillo, Perú. Ay, hola. Ay, hola. Saludos, Perú. ¿Para iniciar una comunidad en tu ciudad? wow, Impresante. Nunca hicimos algo así, por lo menos yo. Pero creo que lo principal sería eh, compartir eh, por Instagram o por alguna red social que en la que encuentres gente jugando, ¿no? Sí, también podrías buscar algún punto donde centralizar todo, puede ser un centro cultural, ah, una biblioteca, una escuela, un lugar de reunión, decirle, bueno, me gustaría empezar a hacer esto, los juegos de rol son esto, eh, y tal vez incluso de la institución misma te puedan ayudar a, hacer, a publicitarlo. ¿sí? De a poco. De una. Me hiciste acordar, de hecho hay un, hay un grupo acá que es unos chicos que se juntan a de de Juegos de Mesa. Eh, hicieron eso, encontraron un centro cultural y, invita, y los invitás a ir ahí. Y ahí bueno, lo, les mostró los juegos y qué sé yo. Uh -huh. Sí. Hay hay mucha gente que no tiene ni idea de nada, pero que le gusta probar actividades nuevas. Sí, Y vos acuerdo. le decís, bueno, vamos a jugar juegos de rol todos los sábados a las 4 de la tarde y no tiene nada para hacer un a las 4 de la tarde y van a ver qué onda uh -huh. y se quedan y más después con esto de cuando terminen la cuarentena en el momento que terminen, la gente va a querer hacer un montón de esas actividades sí están buenísimos para conectar de nuevo para el otro de nuevo gracias por acompañarnos, gracias por las preguntas estuvieron geniales eh, el miércoles que viene voy a estar solo así que van a poder hacer sí. más preguntas de reglas nosotros volveremos para los 10.000 wow. <risa> Eh, de todas maneras, si tienen preguntas para las chicas, ellas van a estar atentas. Siempre están atentas al, sí. al chat. Sí, sí. Así. Siempre que... sí, estamos en el chat. Bueno, nos vemos en el próximo stream. Chao, gracias a todos. Chao, adiós. chao. chao.